No fuimos los grandes futbolistas que soñamos que solo estuvimos esperando El tiempo se diluye entre los sueños que iniciamos Pero lastimosamente nunca terminamos y ya no sé si volver Dime si empezar me dará la desventaja de arrancar después Y tú dime para qué si no llego a la meta me daré la vuelta sin saber qué hacer. No pues sé no soy yo y sé que tú tampoco quieres serlo. Hace falta valor y actitud para merecer lo que nos corresponde. Cuesta avanzar sin mirar atrás. Dicen tienes que caminar, pero sin saber a dónde. Es que cuando te entra el miedo todo tu valor se esfuma. Por más que dices si sí puedo en el fondo llegan dudas. Por más que pides ayuda tus palabras son un bledo ante los ojos de un ciego. Tus acciones no deben ser mudas. rápido se cauteloso pero pisa si lo desconoces, no seas incrédulo, nadie lo hará por ti, piensa y reconoce quién te quiere por lo que eres y ¿Sí? quien por su beneficio tienes la llave, tú sabes que vales todo lo que vale tu sacrificio. No dejes que te enreden en tontos prejuicios, tú vive como quieras tomo un nuevo inicio, no peques de desidia si hay compromisos. Y mata la arrogancia por tu beneficio ¿Y por qué no fuimos todo lo que un día soñamos? ¿Por qué nos dormimos sin pensar en despertarnos? ¿Por qué es tan difícil entender que para merecer? Lo primero es hacer para cumplir lo que deseamos Todo lo que no comprendes tampoco lo supe entender sin ayuda Por eso aunque suene simple tú tan solo sigue consejos que guían Toma lo que es conveniente para tu vida y no tengas dudas Pues lo que haces define un futuro y seguro no llegas y solo idealizas La recompensa del constante es que merece lo que hace su esfuerzo por eso motívate y mírate te mira ¿qué has hecho para merecerlo La recompensa de quien no hace nada Es eso mismo, no logra nada El que hace cosas diferentes Obtiene mucho más de lo que esperaba La recompensa de quien solo piensa Pero no lo hace, es que otro lo logra Y vive su sueño mientras él observa Lo que nunca hizo, el tiempo se cobra La recompensa por escucharme Está en tus manos, decídete ya. Si Los resultados son a largo plazo No olvides que vivir es todo un regalo Y ya no sé si volver Dime si empezar me dará La desventaja de arrancar después Y tú dime para qué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 Porque solo estuvimos esperando. Oh. El tiempo se diluye entre los sueños que iniciamos. Pero lastimosamente nunca terminamos. Y porque no, no fuimos todo lo que un día soñamos. Porque nos dormimos sin pensar en despertarnos. Porque es tan difícil entender que para merecer. Lo primero es hacer para cumplir lo que deseamos. No fuimos los grandes futbolistas que soñamos. ¿Y porque no, no fuimos todo lo que un día deseamos. Porque solo estuvimos esperando. Oh. Porque nos dormimos sin pensar en despertarnos.